Moreno, mi lugar en el mundo. Este es el mundo. No, no, no, salió mal, salió mal, Vamos a hacerlo de nuevo. Ahora sí, este es el mundo. Estos son los continentes, el Ecuador, el sentido en el que gira el mundo, el norte y el sur. Y nosotros estamos acá. Este es nuestro país, Argentina. Tenemos 23 provincias. ...una de ellas es la provincia de Buenos Aires... ...que está dividida en 135 partidos... ...33 municipios conforman el Gran Buenos Aires... ...veamos el Gran Buenos Aires... ...que son esos municipios que rodean... ...a la ciudad autónoma de Buenos Aires... ...acá está Moreno... ...al oeste General Rodríguez... ...al norte Pilar... ...San Miguel, José Clemente Paz... ...al este Ituzaingó, Merlo... Y al sur, Marcos Paz. Y estos son el resto de los 33 partidos que conforman el Gran Buenos Aires. Ahora veamos a Moreno en mayor detalle. Este es el partido. Y está dividido en seis localidades. Las localidades son... Tenemos... Paso de Rey. La localidad de Moreno. La Reja. Francisco Álvarez. Cuartel Quinto y Trujul. La fundación de Moreno fue en 1864. Tenemos seis localidades, 450.000 habitantes según el censo de 2010 y una superficie del territorio de 186 kilómetros cuadrados. Estos datos nos permiten conocernos ...para poder construir nuestra identidad. En nuestra Plaza Central, como todos sabemos, hay un monumento. Se trata de Mariano Moreno, político, abogado, impulsor de la Revolución de Mayo... ...integrante de la primera Junta de Gobierno, periodista, fundador de la Gaceta de Buenos Aires... ...el primer periódico del país, y en honor a él llevamos su nombre... Seguramente conoces este contorno. Son los límites de nuestro territorio. Los morenenses tenemos mucho que hacer por él. Cuidarlo, conocer nuestra historia, defenderlo y trabajar para construir nuestra identidad. ¿Qué te gustaría aprender de Moreno? Escribí tus preguntas en los comentarios.